Una de las opciones poco conocidas de LibreTE o más que poco conocidas, poco usadas y poco documentadas es la búsqueda avanzada de documento emitido. A ver, si nosotros vamos a la página de documento emitido podemos ver que acá arriba tenemos un buscador que permite filtrar por algunos campos que son básicamente los que están acá. El tipo de documento, el folio del documento, el root de receptor sin dígito verificador, la fecha, el total y la sucursal o el usuario donde se emitieron. Ya. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si quisiéramos buscar todos los documentos que tienen cierto impuesto específico? O todos los documentos que tienen cierta fecha de vencimiento? O todos los documentos que fueron emitidos para cierto tipo de producto según su código. Ya. Para esas opciones que no están disponibles en este buscador, existe esta opción que está acá arriba, que es la opción de buscar, pero que es una búsqueda avanzada de documentos emitidos. ¿Y por qué es avanzada? Bueno. Primero, se puede, están las la opciones de, eh, que estaban anteriormente, que es el tipo de documento, el root, y ya tenemos acá una diferencia, donde tenemos, podemos seleccionar un rango de fecha. Ya. En la pantalla anterior solamente podíamos seleccionar una fecha para un día en particular para buscar. Acá ya podemos seleccionar por un rango. Y además también podemos seleccionar por un rango de totales. Ya. De todas formas, estas opciones que están acá nos limitan a los datos que nosotros como... Eh, equipo de librete hemos definido que pueden buscar pero que pasa si ustedes quieren buscar, insisto, por el tipo de código de un producto eh, y quiero saber todos los documentos emitidos para ese tipo de código bueno, en ese caso se puede utilizar la opción que está acá abajo que es hace una búsqueda dentro de los XML directamente aquí ya no se buscan dentro de los datos que están en la base de datos, que son pocos sino que se busca directamente dentro de los archivos que ustedes emitieron y cuál es la ventaja de hacer eso que esos archivos tienen todos los datos por los cuales podrían querer buscar. Tipos de código, impuestos específicos, sucursales, código de vendedores, fecha de vencimiento, etc. Ahí está todo. ¿Cuál es la dificultad? Que hay que saber el nodo sobre el cual quiero buscar. Entonces ahí es donde eh, podría estar el problema para algún usuario. Ya. De todas formas no es nada complejo Nada que no se pueda aprender Y eventualmente quizás esto lo mejoramos Y colocamos ciertas eh, plantillas por defecto Para por ejemplo buscar, poder, poder buscar por tipo de código O sucursal, etc. Ya, pero por el momento los códigos los, los nodos hay que escribirlos Ahora, eso es la, la ventaja que tiene escribirlos es que podemos buscar en cualquier parte del XML Lo cual es bastante potente Porque tenemos un buscador que nos permite Filtrar por cualquier cosa en el fondo ya. Entonces vamos al ejemplo práctico Supongamos que queremos buscar eh, Durante julio Veamos si es que existe algo. Durante julio, todo lo que tuviera código eh, TTSERT. ¿ya? Entonces, este que está acá, es el nombre del nodo sobre el que queremos buscar, se llama detalle slash cdg item slash lrg código. Y el valor que queremos buscar. Obviamente hay una documentación donde están estos estos valores ¿ya? hay una documentación oficial dispuesta interna donde ustedes los pueden sacar y es bastante eh, fácil de leerla y e entenderla y son generalmente pocas las búsquedas la, que uno va a terminar haciendo ¿ya? si bien se puede buscar sobre cualquier cosa uno generalmente va a buscar más o menos las mismas cosas en este caso por ejemplo nosotros vamos a buscar por tipo de código entonces simplemente hacemos clic en buscar documento y efectivamente habían algunos ¿ya? Eh, se fijan todos estos son todos de julio y si nosotros abrimos alguno de estos abramos este vamos a ver que efectivamente este documento contenía un ítem que tiene que ver con el código que nosotros ingresamos entonces, insisto, esta, este buscador es bastante potente porque permite en el fondo buscar sobre cualquier dato de los XML y eso es una gran ventaja de este buscador le provecho y si tienen sugerencias para poder mejorar el buscador o búsquedas típicas que les gustaría hacer para no tener que estar acordándose del nombre de los nodos, déjenos los comentarios o, como siempre, manden un correo a libre de t.asco.cl con sus sugerencias. Que estén muy bien.